Cecilio Urdillo, eres miembro del Grupo de Memoria Histórica de CGT en Andalucía. Explícanos un poco el caso que ocurrió y que en Cataluña se conoce poco de la isla de Saltés, en Huelva. Sí, bueno, pues la isla de Saltés es, un, es una isla que está en la desembocadura del río Diel, entre las localidades de Puntumbría y Huelva capital. Uh -huh. En esa isla, que es una verdadera locura, que es un marisma, uh, se montó un campo de concentración de los más de 150 que hubo en España, uh -huh. donde eh, se instalaron en torno a 3.000 presos, la mayoría de ellos eran catalanes y del levante español, o sea, también había bastante valenciano, ¿no? Uh -huh. Y era una estrategia muy normal en aquella época de desplazar los del norte al sur y los del sur al norte, ¿no? Uh -huh. Y eso ocurrió en, en el año 1938-39. Uh -huh. eh, o sea, una vez que el frente eh, catalán cae, uh -huh. eh, los miles de, de presos que, que captura el ejército sublevado lo dispersa eh, como preso con eh, pues, fletando trenes especiales, eh, en este caso desde Barcelona a diferentes campos de concentración, ¿no? Dos de ellos, uno en esta isla de Saltec, que te uh -huh. he dicho, en Huelva, que es un, un lugar terrible, eh, porque no me imagino cómo lo podrían pasar allí, donde eh, los mosquitos te matan directamente, donde el paludismo tenía que ser altísimo, donde la escasez de comida y ropa hizo que se levantara una ola de solidaridad, sobre todo por parte de las mujeres, de la localidad de Puntumbría y de uh -huh. algunas zonas de Huelva, llevando alimentos, etcétera, etcétera, y tenían que llegar además esas mujeres a la isla nadando, o en todo caso, en marea baja, por la marisma, ¿no? que es una cosa terrible. También hubo un campo de concentración que acogió a bastantes presos eh, catalanes, como era en este caso, en este caso era un campo de concentración, pero de clasificación de presos. Era una previa que ocurría, los presos llegaban a ese campo, le hacían una, una ficha y en función de las características de esta persona, eh, de formación, de profesión, era trasladado a un lugar o a otro. ¿no? Y en eso hubo aquí en la provincia de Sevilla uno que era el de San Luca la Mayor, que era ese campo de concentración de clasificación, que cuando se cerró, eh, 491 presos concretamente también del Levante y de Cataluña uh -huh. eh, pasaron de ese campo de concentración al campo de concentración del puerto de Sevilla, que se llamaba el colector, ¿no? Uh -huh. eh, un detalle, una anécdota, eh, entregué personalmente ese listado de 491 presos a responsables del Memorial democrático de Cataluña, uh -huh. pero nunca llegaron a decir estas voces mías, ya no como agradecimiento, al trabajo de investigación de la persona que nos entregó ese dictado, sino que no conozco si públicamente está a disposición uh -huh. de la gente que quiera consultarlo. ¿no? Uh -huh. Has dicho que había 150 campos como este. Sí, 150 campos que no es es una manera de calificarlos. Oficialmente creo que eran 153, no me acuerdo. El amigo Javier Rodríguez tendría que aclararlo, pero sí había otros campos que no tenían esa denominación oficial, que era, por ejemplo, colonias eh, colonia penitenciarias, depósitos de presos, uh -huh. eh, cárceles que no eran cárceles, sino que eran meros almacen, almacenamientos de, de presos en antiguos conventos, en antiguas plazas de toros, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Por... Y había también el caso a la Inmersa, en el sentido de que había andaluces... Sí, claro presos sí. en campos de, de otras comunidades, claro, o sea, de, en Cataluña, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay un hecho curioso, ¿no? Porque yo recuerdo aquello y la verdad es que tuvieron que pasarlo fatal, ¿no? 500 presos andaluces estuvieron en trabajo forzado haciendo las defensas de los Pirineos ¿eh? por si las moscas, una vez la Segunda Guerra Mundial finalizara, se les ocurriera a los aliados uh, pasar a la península, ¿no? Entonces 500, 500 andaluces tuvieron un par de años haciendo carreteras y defensas en búnker, etcétera, etcétera, por todos los Pirineos, ¿no? Uh -huh. Lo tuvieron que pasar fatal, ¿no? Porque algunos de ellos, eh, bueno, según nos comentaban, eh, el frío era terrible, las condiciones de vida eran igual que la de la isla de Salte, pero al contrario, y, y bueno, murieron algunos, ¿no? Uh -huh. Y todos estos nombres, Sí. ¿Se pueden encontrar? Bueno, ahí intentamos, ¿no? Intentamos que en la página web, que es una iniciativa no solamente de la ASO, del Grupo de Memoria Histórica de la CGT, sino también de, de una asociación, en este caso de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, que en estos momentos contienen 77.210 nombres, pues ¿Todos varios, los nombres, llamas, todos los nombres punto .org, varios miles de ellos, pues son, concretamente, creo que de Cataluña están en el entorno a unos mil, mil y algo de nombres, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, figuran en esta página web porque eh, fueron represaliados o sufrieron la represión en Andalucía. Uh -huh. Esta página web solamente tiene como ámbito de actuación el sur de la península, uh -huh. o sea, Extremadura, Andalucía y norte de África de los naturales o los vecinos de esos territorios, pero también de aquellos que, siendo naturales o vecinos de otros territorios, sufrieron la represión aquí, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, intentamos que, que esta página web, que es una iniciativa social, eh, tenga el mayor número de personas eh, reflejada en su web, porque es la única, o, o entendemos que es una de las formas de homenajear a esas víctimas de reconocerles y de reivindicar su memoria, ¿no?